hermandad de la sagrada columna y azotes nuestro jesús ataba la columna y maría santísima de la victoria una hermandad muy conocida en sevilla como son las cigarreras bienvenidos a este video especial esto es sevilla muchísima devoción en la hermandad de la columna y azotes de las cigarreras jesús ataba la columna y maría santísima de la victoria Esto es Sevilla, la real hermandad de la sagrada columna y azotes de nuestro señor a a la columna, nuestra señora de la victoria. Muchísima cantidad de gente, mucha fe, mucho respeto y cumpliendo el distanciamiento social. Un abrazo familia, cuidarse mucho y mucho ánimo. Siempre, siempre, siempre con todito el corazón. Bendiciones a todos.